¿Qué pasa En esta ocasión vamos a hacer el evento número 5 que dice lo siguiente El evento número 5 Por popular del evento especial de la cripto número 5 ha regresado a partir de las 9 am CDT, o sea en punto, este miércoles durante 24 horas estará disponible el Cofre Especial de Oro de Crónica que incluirá la, masquera, la máscara de Noob sidewood y clásico de Noob y la skin de terror de medianoche no te lo pierdas tras la puerta sin un cuerno hay un premio para el amigo del infierno wow que rima entonces vamos a hacer esto que es súper que sencillo y de hecho también querías darle a conocer que ya se estrenó el Aftermath de Mortal Kombat que es un DLC completamente nuevo que trae tres personajes que son Robocop Fujin y shiba Entonces, este... Quería darles a conocer esto que es súper que importante. El la skin de, de Robocop se ve súper de pelos. Y bueno, vamos a hacer esto que es súper que sencillo. Súper que fácil. Entonces... Let's fucking go. Ahí está cargando la cripta. Y luego de esto también quería darles a conocer que eh, solamente nos dan una skin y una máscara, una skin eh, se puede decir especial porque no es cualquier skin de Noob Saibot y la máscara si sí es un objeto pero con la skin es una skin por así decirlo como legendaria entonces ahí está el cofre, en toda la entrada del cuerno, ven el cuerno justamente en la entrada de la cripta sin perderse ni siquiera hay que acceder a la cripta entonces es súper que fácil encontrar este cofre ni un centavo cuesta apretamos x y ya está entonces como le digo es súper que sencillo ahí está nos dan eh, mítica la skin mítica en un site espero que hayan disfrutado el vídeo no olviden comentar y suscribirse, chicuelos. Esto es completamente para ustedes.